que ha propuesto, que ha ayudado a que muchas personas tengan su propio canal. ¿Qué te inspira de la nueva generación de redes sociales? se están metiendo mano la verdad es que la gente siempre piensa en televisión en radio y creo que se está haciendo un muy buen trabajo en las redes sociales principalmente los que están nuevos subiendo ahora. ¿Tú estás en el WhatsApp y Chibrena, tienes que estar en el WhatsApp si no WhatsApp la verdad es que ya me tapa culminó allá. Okay, ¿tú no, en no no creo. Al, al menos no se me ha comunicado. Carlos eres el esto más el segundo ¿A qué se debe? Que hay muchos youtubers que ahora están usando la barbaridad Para poder conectar en las redes sociales Es la constancia Uno tiene que no rendirse Hay momentos altos, hay momentos bajos Pero en los momentos bajos hay que ve quién de verdad tiene más ganas de triunfar Y entiendo que no me he rendido Yo soy muy cabezadura En el cine, eso viene por ahí Carlos, ha bajado el la intensidad. Que yo soy muy malo, men. No hay talento. No tengo talento. Dice que después de la novia, que tú con la novia ya cuando tú has los videos. No, no, nunca. Ahora subo más videos. No, no, nunca lo he hecho por dinero. Ni lo voy a hacer. No. Sí, yo tengo publicidad. Pero no lo hago por dinero. Es lo que te digo. Aunque sea multimillonario algún día, no voy a dejar de hacer videos nunca. No, es que ahora mismo lo estoy buscando. La verdad, medio tradicional yo creo que ya yo terminé mi etapa ahí. Sí, sí, las redes sociales es el presente y el futuro. No, no.